Hola, soy Martina. Bienvenidos a la Asignatura de Discapacidad, asignatura donde se les permitirá introducirse en este amplio mundo, visto desde varios modelos teóricos de interpretación e intervención, que les permitirán encontrar un lenguaje universal para el diagnóstico y tratamiento de toda la población. Existen muchas definiciones de discapacidad, pero organismos como la Organización Mundial de la Salud, OMS, logran establecer definiciones que permiten mantener el lenguaje inclusivo, permitiendo identificar dichas discapacidades como el espacio entre el estado de salud y condiciones y demandas del entorno que rodea a esta población. Logrando identificar cómo se afecta directamente el bienestar comunicativo en cualquiera de las etapas del ciclo vital, teniendo en cuenta que no sólo se debe observar las brechas en los entornos físicos, sino también de los cognitivos. El abordaje de la discapacidad desde el quehacer fonoaudiológico está basado en el proceso de estimulación, no solo del lenguaje y el habla, sino de todas las habilidades que permiten promover aprendizajes significativos que aportan al proceso comunicativo y de interacción de las personas con discapacidad al medio más próximo que les rodee permitiendo así mejorar destrezas y adquirir nuevas habilidades que les permitan mejorar su calidad de vida. Tenemos un rol fundamental en el proceso de diagnóstico, intervención y rehabilitación de problemas comunicativos, brindando herramientas que conlleven a un adecuado proceso de transmisión de pensamientos y necesidades por medio de estrategias facilitadoras de la comunicación, ya sea verbal o no verbal. Bienvenidos.